Embarazo, Pepe sí. Bien, ¿lo decimos? ¿Quiénes son los embarazados de la selección del seleccionado argentino? Recientes campeones del mundo, esperan nuevamente un bebé Número No dos. sabemos sexo todavía, ¿no? No, no todavía no sabemos. Todavía no apareció ¿Son? Son Lautaro Martínez Y Agus Gandolfo me encanta. Ah, me encanta. Felicitaciones Muy para la pareja. Todos pensaron en Dybala, linda, Todo el mundo no pensó, sí. Divala y Di María. No, no era, no, era la que yo dije lo último porque ella muestra todo el, el de vida fit sí. y todo eso. La, la siguen un montón. Sí. Lo que me cuentan es que tiraban un par de indicios en las redes como por ejemplo esta foto. Hay un video que esta, esta foto es de la cuenta de AUS y hay otro, eh, un reel en la cuenta de Lautaro, donde también en un momento tocan, como que quisieron hacer medio así hacer una engaña pichanga. Nadie los descubrió. Acá los descubrimos. Ella está de tres meses. Ya la familia sabe. Los amigos más cercanos saben, ellos se volvieron ahora a Italia, así que bueno, qué están lindo. en la luz espera Una que... linda noticia, un año con todo cerraron sí, acá. Exactamente. Ré. Tremendo. Así que arrancan, sé que tenían, no, no, estaban tan en la búsqueda y veremos qué pasa con, me tiraron un dato, la mamá de él. Estoy investigando atrás porque al parecer estaría con no no tan contenta con. Ah, no, bueno, lo importante eh, es, que es que está divino. Se ¿sí? ah, la, la, la información. Perdón, bueno, volvamos no, a cortar. No es tema oh. de la madre. Claro, claro vale. ¿qué se mete, señora? No, no soy señora Martínez? tiene, Martínez. Eh, no la o sea, tiene una hija de divina de con de ella. ella. Y bueno, ya, ya no tiene Dina, remedio. Dina. Queremos avisarle que esto no tiene remedio. Bueno, no, le mandamos un beso y lo felicitamos.